Bueno, pues el otro día fue el cumpleaños de un colega y, y le hice un vídeo, me salió así un poco espontáneamente, lo hice sobre la marcha, no lo pensé mucho, hice un vídeo con el feliz feliz en tu día, ¿vale? Y bueno, hoy concretamente pues he decidido que, que puede ser una buena opción para una clase básica, en realidad es muy facilito, estamos tocando acordes, no estamos tocando ningún tipo de roles... Y bueno, yo creo que aunque os voy a poner la tabulatura mirando un poco lo que estoy haciendo con la mano izquierda y la derecha prácticamente no se hace nada. Os quiero decir, salvo ring, rianga, rianga, rianga y alguna cosa, eh, lo vais a sacar sin ningún problema, ¿vale? Y nada, es una manera de, de felicitar cumpleaños. En vez del clásico cumpleaños feliz o happy barry, pues este es más chulo todavía, ¿vale? Porque es español. Bueno, dicho lo cual... Tengo el sombrero puesto porque evidentemente no me he peinado y aparte porque le he puesto esto nuevo, que he tenido un sombrero viejo de paja que se me ha jodido, y lo cogí y solo he puesto este, y aparte porque me sale del.. En fin, bueno, va el vídeo. Bueno, pues casi todo va a ocurrir aquí arriba, ¿vale? En algún momento determinado vamos a bajar aquí, vamos a bajar, vamos a bajar aquí a, a Sol en formato D, vamos a poner Sol en formato F, sol en formato D. Y re en formato D, evidentemente, y Do sin el bajo, ¿vale? Entonces hacemos prima al aire Para volver a darle a la, al traste, estoy en re para poder volver a darle a, a la prima en el traste 2, levanto aquí y apoyo, vale, de manera que tengo este, esta, esta forma en realidad, ¿vale? apoyándolo haciendo la cejilla, hago. lo que voy haciendo es arpegiando el acorde sol dando a todas las cuerdas. Sería conveniente hacerlo haciendo el intercambio, digamos, medio pulgar, índice pulgar. ¿vale? Si no queremos, podemos hacer... Eso es de vago y luego, pues no, efectivamente suena, pero es menos real. A ver, que menos real, no que no me estoy esforzando lo suficiente. Es de vago y ya está. Entonces, hay que que me va a costar más trabajo, pero a la larga me va a servir, me va a ser mejor. Vale, entonces repito esta parte: la de feliz, feliz en tu día. Feliz, feliz, feliz. Vuelvo a repetirlo. Lo único que en vez de hacer una vez, doy dos veces. ¿Vale? Bueno, ahora viene la parte en la que me voy a... Que reine la paz en tu día y hago... Aire, prima al aire, rey, la segunda y la primera. Primer traste, segundo traste, perdón, segunda y primera. Segunda y tercera, primer traste, segundo traste, ¿qué? como si fuera un re menor o un la menor, ¿vale? La segunda al aire, al aire la prima en el, perdón, la segunda en el primer traste, eh, la prima en el segundo traste. Y ahora cuando estoy así en el aire, hago quinto, séptimo, sol, re, y que compla mucho más, y que cumpla mucho más, lo que hago es repetir. Y si quiero ser muy pesado, pues lo repito ¿Vale? Pues eso es, es fácil